comprendo a mí si me banea de, de, de, de Clash eh, o Clash eh, también me muero porque mi cuenta fue creada en el 2012 y llevo eh, más de 5 años jugado pero es la cosa pero porque te roben la, la fucking eh, cuenta tío o sea increíble no sé cómo la peña es capaz de hacer ese tipo de mierda lo prometo Literal, yo pff, nunca he robado ni nunca robar una cuenta de ningún juego, ¿sabes? O sea, tengo las mías propias, hermano, y las bosteo, pero como un demonio, ¿sabes? Literalmente, me da coraje, me da mucho coraje. Me pasa ese tipo de cosas, encima nos pasa a nosotros que no tenemos, ¿sabes? Ni, ni pinchamos ni cortamos y esa peña ya es como una desgracia ¿sabes? que la verdad yo no sé. Y yo, como me, tú me pillas ahora, compadre. So like de verdad, yo. Llevo aquí, desde que empecé a jugar al like Final and and Freddy, trillado, ¿eh? O sea, hoy. Hoy, eh. desde que empecé a jugar Freddy Freddy hoy, tío, o sea, no recomiendo este juego para nada, margastáis el dinero os lo prometo, eh margastáis el dinero, a la gente que le guste mucho, sí, vale, porque va a flipar y va a ver el juego de puta madre, pero os lo juro que no merece la pena ni gastar dinero en este juego os lo prometo, está tan puto mal hecho que no, no es lógico, tío es que no es lógico, coño mirad esto, eh, atento, ¿Y te? ya está aquí hermano, pero de gratis de gratis, bro y ya estará aquí atrás mío. Y yo, que corráis más yo O sea, soy Hussain Ball en animatrónico, compadre. Cuando intento buguearlo, de puta madre que no me sale, tío. Joder. Está, es que, tío, el creador, vale, que lo ha hecho solo, joder, pero... Tengo un poco de raciocinio, picha. Tengo un poco de raciocinio, joder. Porque es hacer este tipo office. de mierda no renta hmm. ni de coña, bro. In here. Vamos a ver qué pasa, ¿sabes? Venga, voy a enfocar el gilipollas este. Quedas quieto, ¿no? Oh, Normal. Ya está. Anda, lo peor es que Baldern y Activision están eh, juntos, eh, pero eh, No usan la misma cuenta. O sea, eh, eh, tú eh... Hermano, ¿qué haces aquí, tío? O sea, eh, para jugar eh, a Warzone eh, te lo quedas con tener pero tu cuenta de Activision es aparte, claro. Y cuando me la robaron, eh, me llegaron dos correos de Activision eh, donde no tenía ninguna eh, seguridad con número de teléfono. Fue haciendo el paso. Me robaron eh, las Activision y de ahí me metieron en mi Baternet y me lo cambiaron todo. Qué asco, tío, lo prometo. O sea, ya ves lo puto fácil que es hackear una cuenta de Baternet, loco. Y que un niño desgraciado tenga una cuenta entera llena de, de juegos, tío. De verdad ese, ese niño debería ir a la cárcel os lo prometo cómo gustan los eh, pronombres Que pone Tony Stark Tony Stark es la polla, ¿no? Es muy gracioso Bro, yo ya no sé qué debo hacer, tío O sea, literal ¿Qué, qué, qué me dices, tío? ¿Qué, ¿Qué me dices, bro? O sea, ¿qué me dices que haga? Regresa a mantenimiento y pieza O sea, para atrás O sea, me tengo que ir para atrás ¿De dónde, O sea, de donde yo he venido, ¿no? Salgo de aquí, ¿no? Bro, pero si era de aquí, ¿no? Y yo Hermano ya os vale, tío Ya os vale, compadre Ya os vale ellos Joder, empachosos, tío Qué empachosos, compadre De verdad, bro No sé si es por aquí Yo ya no, no tengo ni puta idea, bro No me jodáis Que venís para acá a dar por culo ¿En serio? piensa reventaros el trasero por otro lado Loco, metálico ese que tenéis Vale, el tío ¿Y yo? Seguro que me pega el susto ahora, tío Es que estoy seguro Hola leche, tío Te Lo paso por memes eh, Un vídeo que compro nombre Vale, campeón, por supuesto Antes de terminar directillo, yo Pues lo racionamos De verdad, eh. o sea Qué juego tan Tenso para nada, tío Es que no sé cómo explicar Lo que siento a la hora de jugar A este juego, tío O sea, me mola Y tal Pero no le veo lógica aplastante Ninguna puta lógica aplastante, tío Está lleno Lleno de puto bugueo, bro Y ahora aquí saldrá la daña Esa returbia Y me dará por el culo, ¿no? O sea, un poco Bro Eh... Manín Aquí lo tenéis, gente. Aquí lo tenéis. Viene detrás nuestro al bicho dando por culo. La verdad. Me pillará, ¿eh? Claro, ah, no, es que... Loco. ¿Os acordáis del barco fantasma? O sea, el barco fantasma... El Final Freddy. O sea, el creador del Final Freddy, hermano. Tremendo canuto se fumó con eso, loco. Y le encantaba, ¿eh? Le encantaba el puto barco fantasma y dijo, mira, Picha, vamos a hacer barco fantasma aquí 2.0, eh, Cabeza. Como tú me pilles, yo. ¿eh? Cuando pasas la tuya, para matarte, compadre. Siento mi tinteo en este juego, pero es que muchas veces no tiene lógica. O sea, este juego está puto lleno de bugueos y no tiene ninguna lógica aplastante. El, el que simplemente te vea, ¿sabes? Sí, campeón, pero no sé, si, no sé ni si es por aquí o no. No tengo ni zorra idea, la verdad. Además, ¿qué es eso? ¿Es que está? Bueno, sí, seguramente sea aquí. Increíblemente, esa zona es la peor de todo el juego La que peor optimizada está, la que peor va Y, y yo paso al, al lado de ese bicho O sea, al lado de cualquier bicho Y apaga, ¿eh? Vuelve y guarda Sí, yo creo que voy a ir, ya lo seguiré mañana Porque es que no, no tiene lógica esto Os lo prometo, ¿eh? Hola, ¿eh? soy nuevo, ¿Eh? que sí, otro, ¿Eh? chiste molo? y Que sí, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos gachados en ese móvil? ¿Cómo está yendo? Has ido por la cena, ¿no? De una Tío, increíble, están los huevos, ¿eh? Y ahora tienes que ir por esa puerta roja Claro, ahora sí me deja, pero va wow. Madre mía Tengo ya yo un poquito de hambre, y me quedaré un poquito más Pero creo que echaré media hora menos, tío, sí, es la putada Vale, haré este puzzle que se lo voy a arca negro Y lo dejaré aquí, tío Sí, por la Windows Está la piba esta, la perra esta sabes, Aquí dándole por culo al Freddy Me cae bien, tío Vanessa, tienes pinta de, gua Digo, de guarra Nada, ni idea a ver, Voy a intentar abrir el Minecraft Sí, si se me cae el directo, pues o sea, Esperad un momento, tío Voy a buscarlo aquí yo, Forge Minecraft eh, 1.12 Estoy haciendo una intro para mi directo, qué guapo caso, somos la gachón, seguro que está, está todo polludo. No, no hace cuatro años, hace tres años, no, o sea, literal No se instala el Forge y no, eh, no sé qué es, eh, el API No, no te preocupes, campeón Sandro, pero este tipo de cosas siempre va a pasar por eso, tía Si le ponemos solución ya, de una Sin fuertes en Minecraft, pero tú eres tonto, hermano, estoy buscando No, pero es la cosilla, campeón que me da todo el, toda la puta rabia del mundo, ¿sabes? Ya que tienes hoy el primer día de vacaciones, disfruta y ya está, ¿sabes? De una, de jugar al Minecraft y pegarte harto pique, ¿sabes? Me cago en la puta. Que no lo, no lo, no lo veo lógico, tío. O sea, lo del Forge yo es que mmm, lo monté. Lo monté tal cual, en plan, me, me descargué el Forge, eh, lo monté con. ¿Sabes? Con. Java. O sea, puede ser por eso, Sandro, porque no tengas el Java actualizado. O sea, puede ser por eso. Bueno, el Java en sí. Aunque no creo, porque si la has jugado antes en el Team Launcher, pero me da cosa, coño. Porque soy tremendo cono en el puto Minecraft, yo, incluso para meter el puto Forge de los huevos. ¿Qué pasó, Marley, campeón? ¿Cómo ha ido la tardecita poderosa? Aquí estamos ya, un poquito en.. Un poquito en Freddy, que va un poco como Orte. Cuidado con el puzzle. Se lo vi acá a negro, yo creo que más o menos lo, lo haré bien. Dentro de lo que cabe. Esperemos, macho. Esperemos al máximo oponente. Pero claro, ahora tengo que guardar bien, pillar todos los regalos como hizo el puto Canecreto y ahora ya pues sigo. Si sí, ya ven, me he visto el juego entero por Canecro y, y literal, eh, jugarlo es increíble. Literal, tiene un profesor, eh. Tiene el punto guardado. Sí, aquí, pero. Ah, da error, claro, hasta que no lo hagas, ser hijo de puta. Pues nada, ¿sabes? De una. Atentos, esto he es un poco Guitar Hero, tío. Routine maintenance. I'm functioning mucho grammar function error. Perhaps I am still not at peak performance. Could you, uh, reattach my head? I don't know, it looks complicated. Just reconnect the wires and be careful. I am not Myself at the moment. Vamos, que me quiere matar el bicho, no man, eh. ¿Tú quieres mi me pingan todo? Uh, eso es, ¿no? Completamente. Para tener claro, tengo que aprender, bueno, memorizar again, el patrón. Como el puto canegro, No supongo, it eso es, ¿no? Están ah, guapas, campeón, madre. O sea, están bastante chetas. Pero oh, yo no voy a hacer ninguna construcción así, campeón. Yo haré básicamente lo que, o sea, lo que vea, la verdad. En plan, lo, lo que me parezca, que seguramente haré una tortuga. De to una. Mano, estamos tontos, ¿qué pasa? Bro. Manín. Leonardo, espero por supuesto que disfrutes del directo y de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad, Papagio Muy Twitch. Bienvenido, hispana. ¿Cómo estamos y cómo van por supuesto, este gran jueguecito con Flowa Antes del 24, por supuesto. Muchas gracias también, por supuesto. Eh, son GG Gamers eh, por ese megaforo, buenardo. Mil millones de gracias, chavales. Espero, por supuesto, que disfrutéis del directo y de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad de Papajiomo en Twitch. Bienvenido, a hispana. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va, por supuesto, vuestro eh, Bueno, juevesitos antes del 24? Que seguramente tendréis comida familiares, ¿no? Faz eh, Cave, ¿no? Es eso de allí, de una. De una, voy para allá. Que mirando para el escenario a la izquierda. Bienvenido, disfr disfrutar del directo, por lo. Ahora vienen todos los bichos, ¿no? Eso es el fake Gate Vale, voy para allá, campeones Voy para allá, lo que pasa es que viene Monty, ¿no? Abajo, está abajo, hostia Vale, abajo de esto Ese no es, ok Vale, pues voy a bajar de una eh, Me he dejado al Freddy por ahí tirado Discúlpenme, si sí, me disculpa Si sí, me disculpa Combat Vamos para allá Una pregunta de esos muñecos que están en la pantalla Eso se llama String Avatar, campeón el string Avatar lo que es, es básicamente la interpretación de vosotros mismos, eh, la verdad, eh, de, de, de usuarios de Twitch, pero abajito. Eh, y podéis llegar a cambiarlo, se puede llegar a hacer, por supuesto, en este aspecto, batallas, eh, battle Royale jefes y muchísimas más otras actividades que se puede llegar a cascar incluso. Eh, user, muchísimas gracias 6667 por ese megaforo, buenardo. Espero que disfrutes del directo, campeón, y de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad, Papajomón Twitch. Bienvenido, a hispana. Muchas gracias, eh, really Creator también, por supuesto, por ese megaforo, buenardo. Eh, espero también que disfrutes del directo campeón Y de todo lo que hacemos, no a diario aquí eh, Que es lo que más eh, priorizo siempre ¿no? en el Que podéis llegar a desconectar, por supuesto, en este sentido De lo que es básicamente el mundo en el cual vivimos muchas veces Y poder tener ¿no? un, un lugar en el cual eh, disfrutar no de una manera u otra no Me cago en la puta, tío Hola, disfrutar directo que grande tío. Hola, estoy haciendo un vídeo donde la gente eh, dice ¿Te imaginas, tío? O sea, hey, yo, no, ¿sabes? yo no soy ese tipo de furro, man ese tipo de furro te equivocaste de, de canal, macho. Si te quieres ridiculizar a alguien diciendo esa puta mierda de Dentai, de pues la verdad es que vaya. Eh, yo soy partidario del anime, básicamente como Full Metal que mis Evangelion y por supuesto animes que no son mainstream y eso me parece un poco toy. Eh, continúa, bro. Continúa por ahí y que a lo mejor algún niño eh, puede llegar a caer, macho. De una manera u otra, ¿no? Me cago en la leche. Madre mía, eh, cuántos están viniendo. Grandes serio, tío. Eh, en verdad el una Num hasta os lo dije, campeones. Pe... O sea, aparte de jugarlo por vosotros, sabía que iba a estar también Tiar durante un tiempecito, ¿no? No soy un boss, lo sé, campeón, ¿cómo estamos? Huser? De nada, muchas gracias, campeón, Ruli Me cago en la puta, que ya sabéis que soy un poco malo En este juego, o sea, mi contenido principal Es, eh, o sea, básicamente son eSports, ¿no? Como Fortnite, por supuesto, como el simple hecho También de Valorant o de League of Legends, ¿no? Y eso es lo que hace siempre que a la hora de jugar Otro tipo de juegos como el Frenon and Freddy o diferentes Tipos de juegos variantes a los Roguelite Sea más complicado de la cuenta, ¿no? Realmente, esa es la cosa Os dejo por aquí también para los nuevos El Discord, por supuesto, por si queréis llegar a uniros eh, Y eh, ya sabéis, estáis pegados a todos los directos También, ¿no? Os agradece mucho Muchísimo y agradezco también que vengáis por parte De Frenan Freddy, que es mi primer eh, Frenan Freddy de todos y la verdad es que Estoy un poco, como sabe, intuitivo Me dejo ayudar por vosotros siempre al máximo Supongo que me lo volverá a hacer en otro momento Para desbloquear otro eh, nivel y de una, ¿no? Gente, me he equivocado otra vez No, sí Nadie te echará de menos, lol Me he equivocado, perdonadme, ¿eh? perdón si hay algún niño en el chat eh, lo eh, hubierais eh, sabido tarde o temprano los padres de... Eh, los padres son los reyes y papá noel, son los padres de seré y eh, lo eh, razón porque eh, razón, eh, por, por razón tus padres te dejan entrar a la casa a las cuatro eh, señores viejos, que ganchones tío que va un montón, este draco me encanta yo quiero cambiar mi avatar, eh, vale eh, voy a poner un jefe, ¿va? Eh, un jefe, tenéis que poner, exclamación que gacho este Draco, tío, me encanta. El más monzones que que es, tío cuando ponga el jefe, ahora tenéis un minuto para poner, exclamación, unirse, mago sacerdote o guerrero, tal cual, yo lo he puesto campeones y ganar 500 puntos del string avatar y así, por supuesto, user, puedes llegar a cambiarte el avatar, ¿no? que sería doble kit o sea, literal, como también ha hecho Leibov como ha hecho Draco también, este non Freddy eh, cambió mucho la dinámica de los anteriores los anteriores, Ramón, no lo no los he la verdad no he tenido el placer de jugarlo Pero por, por lo mismo, porque soy como un poco ortopédico Y me pongo muy nervioso muchas veces Porque los bugs eh, Alguna vez que otra me ponen un poco Radiactivo, men, eh, pero están bastante bien Supongo que me haré el que para pa que pa El que vosotros realmente de los antiguos Sea más guapo, me lo haré porque vosotros Sois fan de Final Freddy es diferente, ¿no? quiere unirse campeones exclamación unirse y se celta Como está yendo la tarde, cachón Enormísimo, tío, así es como os unís Básicamente y farmáis puntos y es eh, mucho más intuitivo y, eh, y grande que eh, todos los eh, demás, eh, eh, dos eh, a, lo, a los eh, y medio de esperar, a, eh, dos años y medio a, a, a mereció la pena, o sea, pero a ver, sí y, y debería ser más barato, debería ser más barato realmente también, pienso yo, porque si este juego está diseñado, predeterminado básicamente para los peques, es la cosilla, ¿no? O sea, para los peques en sí de terror, ¿no? Qué guapo, este es el bicho ese, tío. Ah, eh, Has usado el pase, te quedan cero pases. ¿Ahora qué subo? ¿Para arriba? De una. ¿O, o qué hago? La ha cagado. La ha cagado. Ah joder. ¿Ahora qué hago? O sea, me, me voy al guano, ¿no? ¿Y dónde estaba el otro bicho? No, me dejo matar, ¿no? Me dejo matar, ¿no? <risa> me dejo matar, entonces vale, vale, vale. No, no sabía campeón, no, sabía perdonarme, no sabía, no sabía. Nada, pasó de llevar la mierda esa. ¿Qué era broma? ¿Será gacho este ribo? No lo sabía, tío. ¿Qué tal, campeón? Cali Sensei, ¿Cómo lleva la tarde? ¿Cómo la pasaba con tus amigos, gachón? En, en este momento todo el mundo defende. O sea, ¿qué gacho es que soy? ¿Me habéis bateado? Yo no lo sabía. El broma que gacho ellos sea, iba, iba, me iba allá a drago, te lo prometo, te enfrenta a un animatrónico de eso, a partirme la cara, ¿sabes? Plan mata al niño de ocho años, man, eh, literal. Me cago en la leche. ¿Sabes? La puta madre me parió, tío. O Salí con la mala suerte que ayer me, me pillé un, un tilteo, lo prometo, con la sala de esa de robots llena oscura, que es una alusión a Silent Hill, cuando eh, las eh, se lo diré, las enfermeras del hospital le tenéis que pegar la linterna para que no se mueva, hermano. Y yo, exagerado, compadre, me quedé, vamos. Tenía un cabreo encima porque se quedaba. Yo pasaba al lado del puto animatrónico ese, pegándole con la puta de cama, o sea, con la linterna en la cara, y me, me, me, me pegaba el, el, el screen, tío. Y tenía que volver a empezar al principio. O sea, yo... De verdad... Bueno, esto es innecesario. Y debería tener un skip también el juego, ¿eh? Fuera de coña. Aunque sea un skip. Qué guapo, tío. Esta sala me parece muy, muy arcade. Muy... Oh, puedo guardar. Excelente. Increíble. Re bien. Hey, let's go. Pero me, me, me mola, me está gustando el juego lo que pasa es que ayer, por ejemplo, me tinté solo por eso En plan, me quedé ahí un montón de tiempo bugueadísimo Y digo, Ey, yo estoy hasta los huevos ya No sé qué debo de hacer, porque aún. Literal, y porque me ayudáis vosotros, si no tardaría el triple Por supuesto en hacerme el juego, ¿eh? Ese Jusin, muchas gracias, campeón eh, no, me, no me vea jugando a Fortnite En arena que voy así, voy ya eh, Todo doblado. Dime campeón, ¿y vos? ¿Y cómo te la has pasado, campeón? que también Me cago en la leche Vean la de dónde eh, Pone entry, ok Sí valió la pena Pero eh, por eh, los que se eh, Le doy un eh, 9,10 Antes eran mucho más impredecibles Supongo, ¿no? Ramón, ahora son mucho más predecibles, ¿no? La puerta al lado Voy, ok Qué guapo No entries, ¿sabes? De una Lo pone en ro ¡Ah, no entry! Vale, vale, vale vale Perdón, perdón, perdón, perdón. Eh, eh, Claro, entry Aquí Ok ¡No, okay. Coge ¡Ah! ¡Ah! la Infinia. Las la la toca Y unos doritos, ¿no? Qué rico, qué apetecible, ñam, ñam. Qué alegría que te lo hayas pasado bien, campeón, a Calixen Me alegro muchísimo, leñe. Coge el regalo y el megáfono para decir probando, probando. Y por supuesto espero también que no hayas pasado frío, campeón. Una niebla que flipa, pero bueno, los Silent Hits, eh. El regalo ahí, menos mal, campeón. Le digo, dos, eh. let's go eh. la bolsa. Coge el regalo. Billete de globo. ¿Qué coño? ¡Qué guay! O sea, me estáis haciendo el tirran, eh. qué guapo que haya niebla, campeón. A mí me flipa cuando hay niebla, Cali Sensei. Siempre que iba a trabajar con mi padre al campo, os lo prometo. Cuando era más pequeño, ¿no? Eh, literal. ¿A la E? Ah, no, recargar. ¿Puedes poner después otro jefe? ¿Por qué no llegué a poner eh, a mi muñequito? Sin problema, campeón Jero. Ya me jodería. Me voy a ver el lore de ese juego. Qué, guay, qué guapo, el Draco. Te lo prometo, es muy returbio, eh, Te lo juro, mi hermano. Es súper returbio, tío. Mm, si quieres vete lo de lo de fe de lobo ese, que en verdad lo explica guay. Por lo menos yo lo que entendí del vídeo está bastante bien. Y por supuesto que ahora cuando termine este boss, eh, Os pongo otro bosecillo, ya me jodería Todo lo malo fuese eso Eso te sirve para seguir avanzando en el juego El pase que acabo de coger, ¿no? Hostia, que cuántos regalos hay, gente Ese user, ¿eh? Cómo sabéis, cómo le sabéis los doritos, ¿eh? Ya veré, yo roche especial Creo que me he dejado un regalo solo, ¿eh? Hostia ¡Ah! Tengo que guardar, gente ¡Ah! Tengo que guardar porque es muy importante En este juego ¿eh? Aprendes a guardar siempre, ¿no? Ahora, cuidado Con los cabrones eso, ¿eh? ¿Cómo miro desde cuándo eh, llevo el siguiente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Alessa? No, eh, no, ¿cuánto tiempo? Eh, Follow way campeona Ahora, eh, lo malo es que están esos bichos ¿Estos de aquí? Pero ahora sí me meto por aquí, campeón, ¿no? Quisiera tener el Fernando Freddy Lo puede llegar a tener, campeón Cuando baja un poco más de precio No pienso yo 11 meses, es eh, increíble 11 meses, tío ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? ¿Sabes? A ver, ha pasado mucho tiempo ¿Cómo has escapado, eh, campeona? Alessandra ¿Cómo has escapado este trimestre? Por supuesto, es eh, lo que es eh, lo académico, ¿no? Y poco a poco, user, campeón, la verdad, yo, eh, gracias a vosotros también, pues sé que os mola este juego y de una pues le he metido, ¿no? Digo, tú vas, tú yo sé que lo van a pasar bien los chavales y las chavalas, pues lo jugamos, ¿no? todo español no joder, joder ¿qué coño me hago eh, yo con no esa skin no eh, eh, Y no eh, con Caputerimón, ¿lo en serio? Qué gacho CC me encanta, tío, un amor y un abrazo para la gente de argentina siempre, tío, enormísimo Que hoy me ha dicho, me ha dicho Seba, que también de Argentina, como te he dicho, campeón, Seba, literal, que estaba lloviendo, ¿no? Como un demonio, como dijiste, ¿no? Seguía lloviendo hoy no shooting fest blasters in near or close to other players' eyes what being flashed in the no. eyes may induce seizures eh, hermano parece que loquendo cabrón pero en versión 1.4 minecraft 1.12.2 <risa> <risa> vale me voy ¡Dámelo! dámelo dámelo dámelo ah. hay, hay que pasarlo bien, bien. Ah. Ah. <risa> okay eh, muy bien pero en español esto no tiene no tiene subtítulos eh realmente ¿no? Me cago en la leche Una pregunta ¿Cómo puedes conseguir esas monedas Para desbloquear avatares? Con la, los Pater Royal campeón Que es una de las recompensas del canal También, por supuesto En este aspecto Cuando ponemos los jefes Cuando se acabe este jefe Te van a dar 500 monedas Y también ahora eh, Herod, Que también se une Así que un pongo otra ¿Se quedará así todo el rato? ¿En serio? Me voy a de una Gracias, campeón Si no me quedaba aquí Un montón Antes tenía eh, el nombre De Peter Pablo Te conocí Hostia ¿En serio, campeón? ¿Cómo que estás cambiando el nombre? ¿Y yo? ¿Cómo estamos, campeón? Ese es Peter Palo, me cago en la leche, si ¿Sí me acuerdo, coño Con mucho cariño en ella Y como estamos campeón ¿Ya, no? o sea, ya te has recuperado básicamente del COVID, ¿no? De una O sea, ahora viene, lo... ahora viene el Fortnite, ¿no? ¿Dónde está la espada esa? Digo, el... El blaster, requiere... ¿Puede? Jeje, del tirón, ¿eh? En la mesa, no lo había visto, es que antes lo he visto Y quería cogerlo ya, pero no me dejaba, digo puta Coge, coge el fat blaster, de uno la pistolilla Hostia, que le tengo que dar al 1-2. A ver. O Se revienta, gente. La linterna, ¿no? Vale. No me, no me llevo más nada, ¿no? O sea, el casco nada. Me, me voy de una. ¿Qué cojones habrá aquí, tío? Sí, sí, me pasó. Qué alegría, campeón. Me alegro, voy yo. Leña. Para adelante, ¿no? Para adelante a toda. Dime, campeón, y vos, pues, por supuesto. To the lo destuena un rato, rato, pero eso viene bien, campeón Ramón Porque a lo mejor para todo lo que sea Menos el cocodrilo que ha dicho el campeón de Ligo Va, ah, ¿no? Escorpión es Bang, muchísimas gracias por supuesto Por ese mega follow, Bonardo. Espero y deseo, por supuesto, que disfrutes del directo Y de las grandes y bellísimas personas que a diario Siempre estáis aquí viviendo cada momento juntos, tío ¿Cómo estamos, campeón? escorpión es ¿Cómo va este jueguecillo con Flowa? ¿Quién es? ¿Dop eh, ¿Dop Style? No sé campeón, ¿y vos por qué? A los animatrónicos eh, se acaba de unir a alguien con el nombre eh, a la sala de Minecraft Ah, puede ser por supuesto campeón, eh, lo diré, macho Joder el, el, el, el, el, el último chaval que ha entrado, que ha entrado, que ha entrado Los últimos cojones se la están gastando, pero eh, es más que obvio que están poniendo el triple de anuncio El triple Humedecer, grande ese, ese lleguero ese poderoso, tío. ¿Cómo sabéis los comandos? Me flipa, eh. ¿Cómo salgo, campeones? No tengo ni puta idea. Eh, perdonadme por estar dando vueltas en un laberinto durante 300 minutos. Eh, supongo que por ahí, ¿no? ¿O no? Supongo que esas escaleras o algo. Es que no me deja, tío. No me deja. O sea, eh, ¿qué me dice ahora? Descubre eh, wow. Descubro cómo este No. Uso el pase de fiesta para encontrar a los fiscales en Monty. No. Recoge tu premio en el rincón de los premios del Face Blast. Eh, rincón de los premios. Uh, coño, eh, no, no pude entrar. Eh, no te preocupes, campeón. Ahora mismo pongo otra. Ya me jodería. Ya me jodería, Celta, campeón. Todo lo malo fuese eso. Está grande. Eh, pero es eso, campeón. Vale, como te estaba diciendo, realmente no todas las personas van a ser igual que vosotros, tío. Eso es bonito, realmente. No hay que discriminar a nadie. Y si tiene un problema en las manos y juega un poco peor, chaval, ¿qué se le va a hacer, tío? O sea, la vida no es perfecta, ¿sabes? Realmente, así de claro. Cada uno tiene lo que tiene y no hay que discriminar, por supuesto, por ello, ¿no? Pienso yo. Eh, ¿Qué hago, gente? O sea, no me deja salir, ¿no? Eh, de ningún modo, tío Es por abajo, bro Por aquí, campeón Pero, ¿cómo? No, no O sea, esta es la de sin, ¿no? Y la otra no tiene nada O a lo mejor en el centro hay algo Que me permite recoger el premio y tal ¿Puede ser? Tengo la pista chulío, perdonadme <ríe> Grande ese Ramón O sea, no, no sé dónde está el... La puerta de campeones La puerta de campeones Rayo fuego Puerta de campeones eh, esta es la sin, ¿no? O sea, es sin Supongo que la hará en el otro lado O sea, de una, ¿no? Por descarte De una Eh, bro, debería estar aquí la puerta, ¿no? O yo me estoy fumando tremendo makelele, bro. Eh, Bro, me cae con panete No estaba aquí, tío Sí, ¿no? Aquí pues Es lo único, ¿no? Gracias por eso, Guitarda. Una que ¿Qué dice el tío? ¿Cómo en la tarde? Que ha ido al game, no? De una, ¿no? Ey, esto. ¿Qué ha hecho? <risa> <risa> si zombies Se deshacen con el paso del tiempo. <risa> Lo son biodegradables. Los son. Es true. A bono, bueno, para la papa de canela, gachón. De una. Será fucking nacho <risa> Me cago en la puta. Los, los de George Romero, sí. Los de Quentin Tarantino también. Los de Quentin Tarantino, digo, perdón. Los de George Romero, sí. Me cago en la puta. Tío, el wey de Dork. Aquí, no encuentro otra. Esa no, esta, campeón. Entonces, o sea que no hay otra, ¿no? No hay más puertas. Gracias por eso, guitarra, Nachido. Os lo prometo, chileado, ¿no? Chiste mareado. Tengo que ser sincero, yo al principio jugaba eh, con el creativo para sentirme superior, pero eh, luego cuando fui eh, empezando a morudar eh, mentalmente, eh, y me encontré su. Bueno, ya, eh, no lo volví a hacer Eso me alegra, campeón Ya me jodería o Es sea, normal al principio, ¿no? No todo el mundo sabe actuar bien, ¿no? En plan, al principio... Ey, muchísimas gracias por ese mega raideazo de eh, eh, fucking end, eh, enorme Ey, yo, ¿cómo estamos? Eh, bienvenidos eh, ¿Cómo va? Por supuesto, eh, ¿cómo ha ido? El directito, ¿a qué habéis estado jugando? Muchas gracias también, eh, no Nahuel, el verdad. grande he Por supuesto, por ese mega eh, Follow, gachón, enorme ayudando con todas las compras, son. Eh, ¿Qué más han ido? Ese llamado, me cago en la leche, Nacho Yo también ayudaba Muchas gracias de nuevo, yo ¿cómo estamos, gachón? Enormísimo, ¿cómo ha ido el directito? Enorme, tío Muchísimas gracias también, por supuesto, ¿cómo lo habéis pasado? Por supuesto con eh, fucking De una ¿Y qué tal mi hermano? Ey, también he estado jugando al Security Bread de una Me acuerdo O sea, el eh, eh, fanzero es uno de tus moderadores eh, Ha hablado muy bien de ti por supuesto siempre mi hermano con el Freddy también está guapo, la verdad. Después del competitivo viene genial. Y más sobre todo cuando nos pegamos un tryhard de a lo mejor de 6 horas o 7 horas seguidas. Eh, viene bien jugar a este tipo de juegos porque a la larga, te lo prometo, de fucking, eh, eh, literal, hermano. O sea, el competitivo sí está en la mierda, ya me entendéis. Valorant está lleno de gente que tiene antimacros. Eh, Fortnite está lleno de gente que tiene mando. Eh, League of Legends hay gente que no tiene ni puta idea de jugar. Y yo llevo jugando 11 años al lol, loco. Que tengo los huevos con 26 años, tengo los huevos grandes ya. Y llevo jugando desde que era nano, tío. Increíble. Y Aquí estamos, que me he quedado totalmente bugueado en esta zona. Eh, lo único que también, eh, mi fucking eh, del juego eh, es mejorable en el sentido de que se puede llegar a lo mejor, eh, vuelvo a repetir, tío. O sea, el simple hecho de que a lo mejor te marquen el mapa donde debes de ir, eso sería worth it, tío. Eso sería de putísima madre, macho. Pero es, es poco intuitivo, aún así está bastante bien el juego y no se sé, lo ve atractivo. Al mismo tiempo que veo que me lo gustaría me, me gustaría quitarme lo del medio rapidinho por lo mismo, ¿no? O sea, debe de ser esta esta fase, ¿no? O sea, esta parte, tío Es la única cosa que hay No sé cómo salir de aquí, ¿eh? O sea, increíble Me lo hago y no tengo ni puta idea, ¿no? Me cago en mi vida Me cago en mi vida Pero, eh... No es eh, fanzero tú, eh... Qué gacho este, este Alex No, pero él modera Es ¿eh? uno de los moderadores, por supuesto, de fucking Ya sabéis, chavales, dónde tenéis que ir también A meter un megaforo, por supuesto Que también es un creador de contenido excepcional Y mil millones de, de gracias, por supuesto, otra vez Por ese mega raideazo, me cago en la puta Abre el mapa, voy campeón, Ramón tienen que mejorar en muchas cosas, pero eh, vaya, está muy bien. Sí, pero también lo que ha dicho uno de los peques, eh, mi hermanote de fucking, eh, literal, es que me dijeron que, eh, que... Bueno, me dijo que tenía como una fecha de lanzamiento y lo habían, lo tenían que entregar sí o sí por lo mismo y por eso que a lo mejor es un poco más incompleto, o sea, más, más incompleto de la cuenta, realmente, ¿no? O sea, es Sara la putada. Muchas gracias, eh, Garridín, de 12, por supuesto, por ese megafollow, Bernardo. Espero, vosotros, por supuesto, también que disfrutes del directo y de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad. Y si vienes de parte de Ifaquín, mil millones de gracias, por supuesto, por ese megafollow, Gachón, últimamente me Ese José, que muchas gracias también por, por ese megafollow. No sé a qué se refieren, croquetamente. Croquetamente, será gacho el Nacho que te cometó todo, vamos, son hasta el Mitrilo y yo, de una. Pero de una, tío, de una, macho. Muchas gracias, José, también, por supuesto, por ese megaforo, buenardo. ¿Cómo estáis, chavales? ¿Cómo va vuestro jueguecillo? ¿Cómo lo habéis pasado con mi fucking de una, gachones? ¿Qué tal, campeón? Ese, ese Rui enorme, tío, ese Martín, enormísimo. ¿Cómo estamos, campeón? Me cago en la leche. Ese Río Guadón eh, de una. Eh, perdón, que como estaba en rojo también, eh, me he me, me confundido mentalmente ahí, ¿eh? Yo estoy donde eh, te siguen unos bichos que sí, eh, no, lo, eh, no los mires, van a por ti. Ahí me quedé ayer, te lo prometo, un montón de tiempo estanqueado, Stucket, porque cada vez que pasaba al lado suya, literal, hacían el típico scream, ¿no? Y digo, y yo, hermano, pero si es que no pasa, o sea, ni te he tocado, mamá mam huevo, me cago en la leche. O sea, literal, ¿eh? Muchas gracias, Nanchiro, por esos virdos, por eso, por esos birdos, mi eh, bi bi me cago en la leche me veo el que se escucha eh, eh, fan Tui, y yo eh, ya viene la mano preparada será hoy está Maligo, campeón Alex que tenía un poquito de fiebre ah, pues sí, era la cosa, que como lo sacaron con la prisa pero me dijo Orivoz también que por supuesto eh, reparar los parches, no o sea, parchearán básicamente el juego un poco ¿cuál es tu animatronico favorito de Final Freddy? este es mi primer Final Freddy, la verdad pero he de decir que en este caso, supongo porque es muy pana no el, plan, el Freddy normal que ayuda al niño de 8 años este, parece de paneo Obviamente, eh, como es una alusión, eh, el pibe este que es eh, el Montgomery, ¿no? Como es una alusión básicamente al, al Donkey Kong, al cocodrilo, al malo, pues me mola también. Al toque, ya te sigo, de fucking gracias Muchísimas gracias, campeón, ese celta poderoso, tío Robo de vida, joder, ya no, eh, tenemos eh, Un noche de chat de modo seréis. <ríe> Qué cachón, tío, bueno tío, me marcho eh, Para no spoilearme y descansar un poquito Que vaya bien, muchas gracias, fucking mi hermano eh, Es eso, el fucking spoiler, ¿no? Eh, espero no haberte spoilado nada, aunque me queda aquí Bugueado porque no sé por dónde cojones debo de salir Mi hermano, te lo prometo, ¿eh? De una Espero que vaya bonito también este jueves y felices fiestas Me cago en la puta, espero también que mañana lo pases eh, entre... Ya me entendéis, eh, de forma Respetuosa, bien, porque en... Ahora va a haber un montón de personas que ya sabéis, ¿no? Se van a poner modo de tryhard y van a salir a hacer el gilipollas. Y yo supongo que me quedaré safe en casa. Sin de claro, ¿eh? os lo prometo. De una. Por lo mismo. Porque soy una persona respetuosa. Yo voy por la puta calle y yo con mascarillas, loco. O sea, literal. Por tarde respetará a todo el mundo, ¿no? Realmente. Ya me jodería. Esa es la clave, ¿no? Y un mega abrazo, mi hermano. De nuevo, mil millones de gracias por ese mega raidazo, tío. Igualmente, muchas gracias. A ver qué pasa mañana. Será algo totalmente familiar. En eh, mis padres y mis hermanos. Y de una. Pero de unísima. Me voy a del grande Para salir tienes que dejar el arma eh, Hostia, ir por el ascensor grande Muchas gracias, campeón Si no lo llegaba a decir Vaya, me cago en mi vida, tío O sea, increíble Estaba todo rayado aquí eh, Realmente <risa> Estaba rayadísimo Digo eh, eh, ¿Puedo salir de aquí ya? Gracias Me cago en la puta ¿Pero dónde dejo el, el aparato este? O sea, el puto Blaze Bueno, a ver Que supongo que ya me dejará No pasar con esto Me cago No me deja, man No me deja ¿Y de dónde dejo el cacharro, campeón? Pues el ascensor gigante El ascensor gigante es... Eh, pe, pe, pe, pe, pe, pe. Es igual Al lado del ascensor Pero este no es la, el ascensor, campeón El otro, el de allí Vale, voy para allá, atrás, a todas Perdonadme por ser tan manquito en Final Freddy, repito, es el primer juego, como lo he dicho también a de una, tío. O sea, el primer juego de Final Freddy que juego, que no está nada mal. Imagínate sí, que cierran los supermercados y nos vemos obligados a salir a cazar. Yo no sé dónde viven las croquetas. ¿Sí? Te imaginas, eh? escúchame, cazando croquetas como en el ar, cabrón. De una. Gracias por eso, mi tárdana, Me cago en mi vida. Me cago en la puta, tío. Papá, eh, yo mañana... El, eh, Papá, yo, eh, yo hay mañanas en las que me miro en el espejo y digo eh, pues, Envidia a personas eh, Eso ya me entendéis, campeón, habrá de todo por supuesto en esta vida Y siempre hay gente que envidia y otras personas obviamente que no van a envidiar Se van a alegrar de que a los demás les vayan bien, ¿no? Realmente No lo encuentro campeones, disculparme no un no puto encuentro O sea, como no sea otra vez esto y es lo mismo O sea, bro, si esta es la salida, ¿no? O sea, qué coño hago A ver, es increíble gracias por eso, Vitardo, también, no chido, me cago en la puta Tío, o sea... Hay solo esta, estas puertas de aquí, tío Lo decía por un meme del bicho ¿En serio? ¿Era del bicho? Si sí, a la madre que me parió Me cago en la puta, no lo sabía En uno de los ascensores al lado ¿Tienes eh, algo para dejar el arma? Vale A ver, espera Me la voy, voy a equipar entonces De una y la dejo Vale, vamos. voy, voy por el otro ascensor Este parece que no Se qué hago la leche? Complicado, macho Gracias, campeón, también, por supuesto Nabel el Grande Por, por decirme porque Si no, me, me pegaba aquí mil años, macho Escóndete, ¿no? O sea, esconderte no eh, de una, o sea, tiene que ser ah, aquí, ¿no? Menos mal, ole, diablo, cuántas well ¿cuánta vueltas Dios mío, cuántas vueltas he tenido place? que dar, más, más que un toto no, con to no, un no, tropo, let's let's eh? ¿eh? Me cago en mi vida, <ríe> me cago en mi vida, man. me cago encima, tío Esto eh, ya es literal, hay otras mañanas en las que eh, digo, ojalá eh, me quiera... Eh... ¿Wendy? ¿Cómo que Wendy, campeón? ¿Dónde uh, is the place? Ahí está, menos mal, campeón Si no me lo llegáis a decir, no eres grande Me queda aquí estuqueado Igual que la parte que ha dicho The fucking antes, tío Que me quedé en esa parte de los animatrónicos Allí me quedé una hora, una hora y pico Porque se quedaban bugueados los cabrones, tío Personaje no había hecho la misma animación ni mucho menos, tío Hostia, la madre que me parió Quiero finalizar directo haciendo esto Así que voy a intentar hacerlo rápido, gente Joder, macho Hostia, la madre que me parió eh, Vosotros habéis reconocido el bugueo antes, eh Que yo, o sea, increíble es que coño, blanco y botella tío Era apretar el botón y, y se activa el evento Hostia, que coño tío Esa literal, bueno a ver ahora la popella Épica ¿no? Eh, increíble A ver dónde cojones, sea, era por la zona oscura Era por aquí ¿no? O sea si no, no recuerdo Otra vez, es que es muy laberíntico como he dicho antes Naruel el grande eh, No, no era por aquí <ríe> Ñam, Ñam, Ñam, Ñam, Ñam, Ñam. Me comí otra vez el mapa, Ñam, Ñam, Ñam. Las escaleras ¿no? Debía de seguir, no era por aquí ¿no? Sí, las escaleras Ok, no, no, no, las escaleras no, era por aquí de una, saltaba la mierda esta y ya estaba, ¿no? Saltorito y tal y ya estaba aquí. Vale, ok. Papá se puede, venga. Gregory, cómeme la pinga. Tú. ¿Dónde está, tío? Es que, maldita mamayema. ¿Dónde estaba, tío? No sé dónde viene, pero bueno, yo veo a lo mío, gente. Ay, aquí no era. Era allí, era allí. ¡Pum! ¡Mamá, wow! Ya me he equivocado, gente. Ahí, ahí, ahí. cuá me Venga, píllame y dame el susto en el screen, macho. ¿De una? Intenta distraer a la chica antes de apretar el botón. Así no te mata. Le meto con el flash no, la cara, de una. ¿Quién quiere candy? ¿Quién quiere candy? Vamos a darle. Nice. ¿Qué tal, campeón? Hello, ¿Cómo estamos? ¿Cómo va, por supuesto, este jueguecillo con flow, campeón? Enorme. ¿Cómo fue la mañanica? No, primer día que tenéis de clase eh, del tirón, macho. O sea, sin clase del tirón. Me cago en la leche, qué alegría. ¿Cómo estamos, campeón? Ahí estamos, finalizando el directo, a ver si podemos, porque me quiero pasar esta fase de forma compulsiva, tío. O sea, ahí te la quiero pasármela, obviamente. Bueno, esperad un momento, lo que ha es eh, literal, no lo es grande. Me meto aquí, me meto aquí. Ok, de una y eh, activamos, ¿no? ¿Me ha pillado otra vez? ¡Ah, no, no! ¡Muérete ya! ¡Muérete ya! ¡Feliz Navidad! ¡Puto furro! ¡Fuck you, bitch! ¡Trash! Es que es basura metálica, man ¡Es basura metálica, man! ¡Ya nos vemos! ¿Tú quieres me pinga tu culo? ¡Ey, literalmente, ¡Finalmente, eh! ¡Finalmente! Ya nos vemos, ya no me va a dar más por culo por todo el juego, tío Wow Me cago en mi vida, tío ¡Lol! ¡Qué jodas no! ¡Fuck the police! Increíble Misión complete ¿Sigue vivo? ¡Lol! ¡Chulo, la partió con ¿no? pico, ¿no? ¡Chia! ¡Animatrónico de mierda! ¡Hostia, que se carga el niño, bro! ¡Mano que se carga niño! Buceo en la basura. Consigue la caja de voz de chica y escapa. Hostia, que cringe, ¿no? Lol No vea, ¿no? Te ha quedado. Te ha quedado plasmada, bicha. Pico de chica. Dios, toda la pizza que había aquí. Aquí es su. De... Toma, cabrona. Sí, en medio de los Entre medio de los ojos, macho. ha retenido ahí algo? Qué cachón, tío. Que dice este, este Alex, tío? Me alegra saber que está bien, campeón. Eloda. Pues muy bien, la verdad. Un directo bastante increíble, sinceramente. Al principio ha sido un poco duro Porque también habéis tenido dificultades técnicas A la hora de entrar al server del Minecraft claro, que soy suscriptor y suscriptora Y es jodido Nada, es menos mal, Guerrero campeón Me cago en la puta eh, Yo soy de la tan Y ya estoy eh, ey, de vacaciones hace eh, dos semanas, creo Una o dos semanas Eso es la calle, campeón Por lo menos Realmente es pues, vuestro Ya me entendéis, ¿no? Merecido, ¿no? Porque habéis aprobado todo, coño Y lo, lo, lo más importante Es que también tengáis vuestro tiempo de, de calma, ¿no? ¿Tú quieres un caramelo? Pero eh, con sabor a <risa> ¿Qué será? La, la cara es eh, súper rota, tío